Soy una amante ferviente, apasionada de la vida. Todo lo que vivimos es un espejo de lo que somos. En realidad no te relacionas con nada ni con nadie que no seas tú. Entonces me apasiona descubrirme. Nunca he podido refrenar este deseo indómito de conocer, de saber, de, de descubrir como que yo soy una exploradora, o sea, si así, si me preguntas tú qué eres en la vida. A mí me gusta turistear, ver qué veo, ver qué huelo, qué aprendo, y ese es un buen motor. Aprender más de la vida es lo que me mueve. La actuación es parte de mi campo de experimentos. Salí muy chica del lugar donde nací, luego nos fuimos a otro sitio, y luego de ahí nos fuimos a otro y así. Como que siempre me sentí desarraigada, la verdad es que regresaba a, a Italia y, bueno, era la mexicana. Luego llegaba a México y era la italiana. Y luego, así, como he sido extranjera en la mayoría de los lugares en donde he estado, entonces, un día, me subí a un escenario y descubrí que ahí es mi tierra. Y esa, pues, puede existir en cualquier lugar. Y, y llámese escenario esta banca. O sea, cualquier lugar en donde tú te pares y, y hagas vivir una ficción, se convierte en una tierra mágica en donde todos podemos volar juntos. Yo tenía este sueño de poder hacer las cosas también de otra manera, que se pudieran contar las historias de otra forma, otras historias. Pronto salió esta oportunidad de hacer una telenovela como nada personal en Televisión Azteca, que fue un parteaguas y cambió la manera de hacer televisión. Parece que eso fue hace un siglo, y estamos hablando de que esto ocurrió hace 25 años. Y sí he sido parte activa de, de ese cambio, del trabajar para que los ejecutivos crean en otro tipo de historias, en cambiar la manera de contarlas. Afortunadamente, esas barreras se están derribando porque es un signo inequívoco de evolución y nuestro país, nuestra sociedad está evolucionando y eh, romper prejuicios es indispensable para poder crecer, para poder pensar diferente, hacer cosas diferentes.